8 y 29 de la noche, lotería y la perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 1293 para hoy domingo 7 de mayo del 2023. Y a continuación en presencia de nuestros delegados, el número ganador para Culona Noche es 9, 2, 3... Repito, el número ganador es 9233 Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto Correcto, el número ganador es 9233 Felicidades a todos nuestros ganadores No olviden comprar nuestro raspa y listo Los puntos autorizados, la perla lo tiene todo Feliz noche